bienvenidos a danstein el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella quiero aprovechar en esta ocasión para agradecer a todos aquellos seguidores que han estado acompañándome en este proceso ya superamos los 500 suscriptores les agradezco enormemente por creer en esta alternativa de aprendizaje que es danstein. Bien, también quiero aprovechar para hablar de datos curiosos acerca del número 3 vamos a mirar ideas representativas en las cuales podemos tener en cuenta el número 3 no siendo más, comencemos vamos a tomar ideas con el número 3 empecemos con la primera empecemos con las leyes de Newton existen tres leyes de Newton que permiten explicar y entender todo lo que tiene que ver con la dinámica entonces, las leyes de Newton tenemos como primera la ley de la inercia esta ley habla sobre cuerpos que pueden estar quietos o en movimiento pero que son afectados por fuerzas externas número 2 ley de fuerzas la ley de fuerzas habla de que existe todo cuerpo en el cual, si es afectado o genera una aceleración, existe fuerza. El ejemplo más simple es el empujar una pared. Vamos a mirar la importancia del número 3 en diversas cosas de la vida cotidiana. Empecemos con la primera, pasos para leer. Paso número 1, escoge un libro que quieras leer. Es importante que busquemos un libro de nuestro interés en el cual podamos disfrutarlo y podamos sacar mayor provecho de él. Paso 2. El paso número 2 dice que saquemos las mejores ideas y las anotemos. Es importante que escribamos todas aquellas ideas importantes o conceptos que nos pueden aportar para mejorar en algún aspecto de nuestra vida. Número 3 ponerlas en acción. No nos ganamos nada si sacamos de un libro ideas, las cuales nos pueden construir a un mejor futuro, si no las ponemos en práctica. Por ello es importante que tomemos acción de luego de que tomemos esas ideas. Ahora tenemos las tres leyes de la gratitud. Es importante que esto lo hagamos en horas de la noche, después de haber terminado el día. Entonces, como primera ley tenemos que se debe anotar las tres cosas que hayan hecho las personas por nosotros. Anotar esas tres cosas que recibimos de los demás. Segunda ley. La segunda ley dice que escribamos las tres cosas que nosotros hayamos desarrollado por los demás. Y por tercera ley se tiene que se escriban las tres cosas por las cuales estamos agradecidos en el día. Esas tres cosas se deben también anotar. Esas son las tres leyes de la gratitud. Para cerrar la importancia del número tres, vamos a cerrar con tres principios del éxito. El primer principio habla sobre aprender de nuestra experiencia y de experiencias de los demás. Esto nos permite crecer mucho, tanto profesionalmente intelectualmente emocional y en todos los ámbitos de nuestra vida aprender de la experiencia nuestra o la de otras personas nos hace crecer enormemente segundo principio busca oportunidades generalmente la vida tiene muchos cambios pero si nosotros nos quedamos estancados o en zona de confort no podemos llegar a cazar grandes cosas o sea que hay que buscar oportunidades o si no, crearlas. Podemos crear todo tipo de oportunidades que nos permitan crecer en todo lo que queramos. Número 3. El ahora un plan de acción. Todo lo que quieras ejecutar y todo lo que quieras lograr debe tener una planificación. Esto te permite organizarte y seguir a fondo todo lo que quieras lograr. Con esto cerramos todo lo que tenía que ver con el número 3. Es bien importante, miren todas las aplicaciones que se pueden dar. No me quiero ir sin antes agradecerles a todos por seguir y formar parte de este canal. Ya superamos los 500 seguidores y esperamos que Darnstein siga creciendo muchísimo más. Muchas gracias a todos y espero que este canal siga fluyendo y siga transmitiéndose para muchas y muchas generaciones. Muchas gracias.